Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, tenemos una colaboración con, con Juan. ¿Cómo estás Juan? Muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en el centro de Málaga y tenemos la Alcazaba de fondo. Mm -hmm. Exacto amigos, este sol pues, nos indica un poco que estamos en, en Málaga, ¿no? Eh, bueno Juan, y cuéntanos un poco, tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, eh, tengo un canal que se llama Easy Spanish Ajá. y está enfocado a la parte coloquial eh, uh -huh. del idioma, que es un buen complemento los videos que hago son un buen complemento para estudiantes que están tomando clases de español porque nos enfocamos como en la parte informal, en las expresiones que utilizamos en el día a día uh -huh. y hablo con las personas de México y ahora de España en las calles uh -huh. y hablamos de temas cotidianos y utilizan el lenguaje que utilizan en su día a día. Y bueno, pues eh, en el video de hoy, como Juan ha dicho que es de México, pues vamos a aprender expresiones de México y de España. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno amigos, pues vamos a grabar un vídeo de expresiones eh, de México y de España, pero es que también en el canal de Juan, en Easy Spanish, hemos grabado otro vídeo también. ¿De qué es el vídeo, Juan? El vídeo que hemos grabado para Easy Spanish, eh, son reacciones de Vicente utilizando expresiones de mm -hmm. emoción y de enojo que utiliza diariamente y le he puesto situaciones hipotéticas ante las cuales tiene que reaccionar. Exactamente. Los invitamos a que después de que vean este video vayan a Ice Spanish y vean en el la descripción. Otro, otro video. Os dejaré su, su página, su canal de YouTube en la descripción, ¿vale? Bueno, a continuación amigos os voy a explicar en qué va a consistir este vídeo. Pues en primer lugar, yo le voy a decir a Juan algunas expresiones que utilizamos los españoles, eh, en España, expresiones un poco más coloquiales. Y Juan tiene que intentar de decir qué cree que significan estas expresiones. Sí. Y Juan, pues, va a hacer lo mismo conmigo, con expresiones de, de México. ¿No? Sí. ¿Es así? Oye. En primer lugar, vamos a decir la expresión sin ningún contexto, simplemente la expresión. Y después, si Juan o yo no podemos saber qué significa esta expresión, vamos a dar un poco un contexto para intentar dar una pista, una ayudita. Y por último, si ninguno de los dos podemos decir qué significa esta expresión, pues ya, el otro nos dará un poco el significado, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, la primera expresión es algo muy fácil, que utilizamos eh, una, una expresión, M más, más que una expresión, es una palabra que utilizamos en España, que no se utiliza afuera, creo. Okay. Y es la palabra currar. Okay. ¿Qué significa para ti currar? La he escuchado, pero... ¿Vale? ¿Se usa en no México? Seguro, no, ¿no sabes qué significa? significa? Yo creo que significa cuando te inventas algo, uh -huh. o haces algo, o dices, o haces algo que no estás seguro de hacerlo, pero lo haces de todas maneras. No, no he acertado qué significa la palabra currar, en España. Como he dicho, es coloquial, ¿vale? Eh, le voy a dar un contexto, un ejemplo, para poner a Juan un poco en contexto. Uff, mañana tengo que currar. No, mañana es lunes, ¿vale? Uf, Mañana lunes tengo que currar. ¡Trabajar! Trabajar, exactamente. Muy bien. En España pues utilizamos la palabra currar como un, un sinónimo un poco informal de la palabra trabajar. ¿Tenéis alguna palabra parecida en México? Para trabajar, sí. <coughs> sí, chambear. ¿Chambear? Uh, no lo sabía. <risa> sí. Nunca te acostarás sin saber una cosa nueva. Perfecto, y ahora Juan me va a decir una expresión que se utiliza sí. en México. Y ahora es el turno de Juan. Bueno, mi expresión es cuando decimos me duele el codo. Vale, creo que puede ser eh, cuando estudias mucho, cuando has estudiado mucho o has trabajado mucho. ¿Significa eso? No. ¿Qué significa? Me duele... Oh, vale, vale. No, no. no Dame un contexto. A... Me quiero comprar una nueva cámara y cuesta mucho dinero. Y entonces yo digo, quiero esa nueva cámara pero me duele el codo. Me duele el codo significa que no tienes... ¿Está relacionado con el dinero? Sí. Vale. Quizás tienes una responsabilidad más grande y digamos no quieres gastarte ese dinero en, en ese capricho, ¿puede ser? Sí. O sea, me lo vas a tener que explicar. Pues he, he perdido, ¿vale? Sí. Pues es muy cerca de eso. Lo único es que tienes el dinero, pero no lo quieres gastar, porque eres muy tacaño. o sea, me duele el codo, ¿significa que eres tacaño? Sí. O sea, si yo le digo a un amigo mío, eh, estamos cenando, o tomando unas cervezas o algo, y digo, venga, paga tú que, que tienes mucho dinero, no, no, me duele el codo. Sí. ¿Cómo te va a doler el codo? ¿Sabes? O sea, eso sería, como, eres sí. un tacaño, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a por la segunda ronda. Bueno, la segunda expresión que le voy a decir a Juan, quizás va a ser un poco más difícil que antes, aunque antes le ha costado un poco, y es, Descojonarse. Según yo, significa como ¿Qué significa? ¿Qué caerse crees? de risa o uh -huh. morirse de risa. Sí. Descojonarse es reírse mucho. Por ejemplo, cuando algún amigo tuyo se cae al suelo, porque somos muy malvados, te descojonas. Juan juega un poco con ventaja porque ha estado por España, entonces conoce un poco, pero vamos a ver, ahora es el turno de, de Juan. La siguiente expresión mexicana es Dar el avión. ¿Cómo? Dar el avión. Cuando yo te doy el avión o tú me das el avión, ¿qué significa? Voy a tener que poner mis expresiones más difíciles, ¿eh? <risa> poniendo muy pero difícil. Pero estas son muy cotidianas, ¿eh? ¿Son muy ¿Te cotidianas? Te digo, sí. Dar el avión. Sí. Bueno, supongo que tiene nada. Sí, por favor. Eh, pero a ver qué puede ser. Ahora te voy a poner una difícil, que lo veas, <risa> para que sepas. Puede ser que te diga, que, que yo estoy hablando, que me preguntas algo y te estoy contando muy apasionadamente sobre eso, ese tema y te pones a ver el celular y como de, ah, sí, sí, sí. Ah, vale, dar, dar el avión significa pues, pasar de una persona, ¿no? ignorarlo, ¿no? Es Esto como, estoy cenando contigo y tú estás con el móvil, yo te estoy contando algo y digo, ¿Me estás dando el avión? ¿Sí? ¿Sí? Y va un poquito, es un poquito más específico, pero ese es como en general porque eh, tiene que ver con que, por ejemplo, te estoy preguntando algo en específico y tú ¿Sí? me dices, ah, sí, sí, como sea, o sea, como, como no darle importancia, sí. de esta manera, y como que tú accedes a lo que estoy diciendo, pero sin, sin realmente poner, no poner atención. Vale, vale. En español no utilizaríamos digo. dar largas a alguien, okay. dar largas. Es como tú me pides algo y yo te digo, oh, sí, sí, claro, claro, claro. Sí. Y digo, guau, no lo voy a sí. hacer. Sí. En España, <ríe> Dar el avión sería un poco como darle largas a alguien. Sí. Básicamente, así es, aquí es lo la misma. Sí. Ok, vamos con la tercera. La tercera expresión, ¿vale? Va a ser algo que se utiliza mucho en España, coloquial, por supuesto, rayarse. Dime que no la has escuchado. No, porque más bien en México la utilizamos, pero seguramente no de la misma manera. Vale, es muy común en España, súper sí. común. Pero no lo, mi padre, por ejemplo, no utilizaría rayarse. Rayarse? Uh -huh. mm, no sé. ¿Nada? Con esa pista, ¿puedo pensar que tiene que ver con actuar como de tal vez una edad que no te corresponde? No. A ver, te voy a dar un contexto, ¿vale? Raúl no me contesta los mensajes. ¿Se habrá rayado por lo que le dije ayer? Ok. ¿Enojarse? No. No es enojarse. La gente dice, no te rayes. Ah, No te rayes. No te rayes por eso. En México, no sé si sea eso, pero decimos, no te claves, que es como, no te lo tomes como muy personal, o no te, sí. no te sientas mal por algo que eh, dijeron, como que olvídalo no sé. Sí, sí, va, va por ahí, va por ahí el significado. No rayar significa, pues, no pensar más en algo que no tiene tanta importancia. Por ejemplo, pues si has tenido algún problema un poco insignificante y le estás dando mucha importancia, tu amigo te va a decir, oye, no te rayes, no te rayes. Juan, que no pasa nada, eso tiene solución. Sí, sí es un poco eso, pensar más en algo que realmente no tiene importancia. Sí, sí. es el sinónimo mexicano, sería, no te claves. ¿No te claves? Sí. O sea, me he clavado mucho porque, porque esta mañana mmm, el vecino me ha puesto mala cara. ¿Podrías decir eso? Me he clavado mucho en el sentido eh, he pensado mucho porque el vecino no me, me, me ha puesto en mala cara. Podría eh, ser eso. No, en ese sentido creo que no. Que eh, a lo mejor yo digo, ay, ah, eh, pinche, bueno. <ríe> pinche, no, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. O pinche vecino, no sé qué, como que. Vale. Me, como que sigo todo el día con ese tema y ese tema y ese tema y a lo mejor ah. estás conmigo todo el día tú y me dices, ay, ah, ya no te claves. No, nah, sí es ojo, un caso personal. Es un sinónimo, sería un sinónimo de, sí. de rayarse, vale. Bueno, ya es el turno de Juan, la tercera expresión mexicana. Según yo, esta es fácil. Vale. Pero, pues es fácil para mí. Pero es muy común. Uh -huh. Y. Eh, la expresión es no manches. Mm, no. No, sé. no manches. ¿Puede ser estar relacionada con no mames? Sí. Vale, no manches puede ser como. Pues eh, no sé, estáis. imagínate. Estás con tu grupo de amigos pasándolo bien, no sé qué, y un amigo pues llega quizás con una noticia un poco regular, o algo que no sigue, digamos, la dirección de la conversación divertida, y, ah, no manches, tío. Eh, ¿Es cercano a eso? Sí. Digam o sea, creo que sí, eh, y justo es más como, o sea, creo que sí aplicaría en este caso, y específicamente es, como una expresión de sorpresa ante, uh -huh. ante distintas situaciones. Puede ser que, te, que tú me estás contando sobre tu vida y me das una mala noticia que te pasó y yo uh -huh. digo, no manches, ¿en serio? Como, ah, wow, vale. Como wow o, Ah, vale, sí. también puede ser una reacción a... Es como, sí, estás hablando en serio, no jodas, en serio. Sí, en español diríamos no jodas. O veo una oferta muy impresionante e interesante para mí. Vale, Digo, No manches, sí. voy a comprar eso ahora. Sí, en España utilizaríamos no jodas, okay. en el aspecto de no manches. Sí, sí, qué bueno, muy bien. Bueno amigos, y esto ha sido todo hasta hoy. Eh, Juan me ha, me ha enseñado tres nuevas expresiones eh, de México, y yo le he enseñado, bueno, él ha podido adivinar algunas, a otras tres expresiones que utilizamos en, en España. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like súper grande, y por abajo os voy a dejar el enlace al canal, de, al canal de Juan, y tampoco olvidéis suscribiros a Spanish Vicente. Justo por aquí, está la campanita. Bueno, Juan, ¿tienes algo que decir antes de terminar? Nada, que me la pasé muy bien y también. Sí, no me... estoy disfrutando de España. ¡Perfecto! Pues eso es todo amigos, ¡hasta luego! ¡Nos vemos!